Por de los dos colegas que se van de fiesta en las seis de la mañana llamando a un taxi. Ahí en la puerta de la tita. Ya, taxi, párate. los guacín retranqueados, medio borracho no oh, oh, pare! Tengo fardo en el móvil, ¿Tú eres uh, de boazón y yo sí más de vómita. Sois los mejores más que uno puede tener, sois los mejores pas. Na, ni, no, ni, no, ni. Pero ahora mismo acabamos de quitar lo que es el vómito y...